Japón neutro, afeitado track se raja pa la calle con la ropa de ayer y pide un remis con baranda al colo toma un bondi con alcohol en las barandas sale pal under caminando y va silbando bajito, llueven los mensajitos en el whatsapp y en el telegram con la data de que vende frasquito La ubi del maps Reprochas de sus pros y su familia Respirando por atrás del barbijo Vapor en el cristal y luces tenues del bar No busca nada más Lo demás es ruido, trunca amigos, gangs, amores, desconocidos Cada día es otro y él sabe lo que le espera Está loco, ya no esquiva, va la Tiene 12, 12 frente, ya no quiero pecar. Baldosas van, Baldosas viene. Con las piñas no se entretiene. Baldosas van y viene. Tiene ocho monos, todos sordos Tatuados en los pies, en la panza y en los codos Barrachado por todos, pintado por dos Anestesiado por los cobros de salario y los mandatos no escucha más consejos, mira los actos, se sienta lejos Lava los platos, quema bocetos, cría a sus perros para lidiar con el encierro, disfruta de cuentos, no de perros. De paso gélido, de mirada, ida, piensa en pretérito imperfecto Todo era mentira, no tiene Tinder, juega al bus Caminas, ya no busca riñas, hoy licúa piñas No rapea en el barrio, rapea en el baño Antes de ir para el trabajo y sin pensar en el horario con artesanos en la feria aprendió de rimas con clandestinas acostarse en las tarimas loco barco pero amigo de los cuerdos poco con los cerdos no comería nada que venga de arriba demorado por las mañas va por argentina con su labia fina peregrina y anónima baldosas va, baldosas viene Y con las piñas no se entretiene no sé, no sé, no, no, no. Van y vienen, van y vienen, va Clave Sí. Con el juez del arte Clave Dice Me bajé de la cañada, estaba triste Con mucho cuento, dando vueltas por expectativa Hacía tiempo que no contaba un chiste Hundido en lágrimas por no experimentar en carne Viva Tuvo un dejo de esperanza porque vi que No todos miran para abajo cuando caminan Me puse en el grupo periódico del níquel 10 desde el talón a la retina Fue. 27 COS Tantos pa' tan poco hecho Parieron extra para mirar el techo, parezco puro ruido, no plancho ropa Y lo de la boca no es falopa, muerdo torcido por el juego, por la sombra porque mi alfombra tapa historias y prejuicios, kilos ando a ladridos aguerridos como los de un perro mudo atragantando sin sentidos con tabaco crudo, extraño playas en familia, milos cocidos con jugos fríos y dosis de globos sin grudo, sentir la calma de la estampa bien pegada en el álbum del mundial o figuritas repetidas, tanto tiempo su verdad me dio ese gusto a nada, así que voy queriendo andar sin Dios a paso fresco y sin alegorías, poniendo en práctica tácticas vencidas. Sin galácticas, profecías para aspirar a más vida. Sin gas ni las teorías biogenéticas más vendidas. Y encontré aleatorias compañías que ofrecieron meritoria. Sabiduría sin más. Creo que el día está empezando otra vez. Sin garantía, ofreciendo una trigésima oportunidad. ¿Vos? Poder un mal estando, ebrio, difícil Tal vez sorteando lo banal salga algo Ser este barrio es fácil Quiero ser mármol, no espurio Ya no hay bemol que quite paz, sino al contrario 27 goals. Pa tampoco hecho, y eso que tengo techo, pan, trabajo y diversión, man es mucho y quiero más, quiero tener un cetro que haga la tira multitudes, va que está solo en un asilo, con un barmuto sobrio, para eso espectro, dos para mirar el techo. Ayer estuve muerto Por un segundo, por dos momentos Con la cabeza en otra y El ser despierto Me pedaleaba el pecho Tenía sentido lo hecho Se sonrojó la ciudad Por un segundo, por dos momentos Con polvillo en el aire Se mezclaba mi sangre El majacal atento a del viento, la ruta estuvo siempre, también los transeúntes, pero los pasajeros ellos usan mi asiento, había un sonido experto, me dijo estás derecho, le pregunté y no contestó, flores, mi hermano el juego eterno, mis viejos son de roble y, si aman yo estoy contento, por eso voy atento y, si me llaman atiendo, pero a veces no puedo y, guardo el movimiento, ayer estuve muerto, por un segundo, dos momentos, con la cabeza en otra, el ser despierto Estuve muerto Un segundo, dos momentos Con la cabeza rota y Ese sonido experto Hoy pasé por tu depto, sonaba un lo-fi del que te gusta voz y si no toqué el portero. El destuneado ahí, oliendo el viento Sigo escuchando el ring, tu voz de espectro Y el golpe de tus piercings, marcando el tiempo De tu calma oculta, cuando hablamos esto Oscura como tripis, menos en invierno Me amansaste como un boboso espino de que me encanta, cordero piel de lobo Vivo en viernes, esperando el verso De que nos vamos a ver en algún momento ni sé qué tengo, ni sé qué tenés Te entiendo, yendo, dijiste Una vez yo salí corriendo y no te encontré Quedé parado, atento al pedo Viendo a mi estrés, como corría por mis pies contentos Happy lápiz tiem, volviendo a mi templo Tranqui, me quedé, arrepentimiento Cero ya sin entender Cómo estar fingiendo que está todo bien Y que no tengo ansias de reconocimiento Pastillitas por la noche Charvitas por la mañana, como extraño tus reproches. Tú si estás en la semana y digo estar amordazado porque siempre estás presente. Como esa lumbre parte de mi estadía en Marte. Tu trago está tan fuerte, tu suerte me está tentando. Ya puedo verte volar en arte Random. Paz día a día sin dar garantías Das vía libre a rutinas Cuanto canto y jazz en tu espanto Me pregunto, te ahorras sin verme tanto Paz día a día sin dar garantías Das vía libre a tus días Cuanto canto y jazz en tu espanto Me pregunto, te ahorras Pero está bien, sé que yo soy el Rengo me acostumbré a la falta y eso igual Pido perdón, Tuvo un mal momento Me siento el chavo, fue sin querer queriendo Te deseo partusas lindas con enjambres y miel Con tinta y dibujitos del papel a la piel Que te acune un cuenco cuando estés durmiendo Y la almohada te acaricie como lo hace un pincel Y los domingos tengas que comer Viendo pelis de aventura o escuchando deadcore Me enseñaste a gritar lo que guardo adentro a ti dar lo que nos sirve, te lo agradezco Colores y espirales negros en la panza Siento por adentro en burbujas de fuego Edificios y casas de barro, voz al centro Soltando tus poderes en un sueño eterno Colores y espirales en la panza Siento por adentro en burbujas de fuego Edificios y casas de barro, voz al centro Soltando tus poderes en un sueño La vecina que vive arriba, tiene un, tiene un hueso, se llama Román, está activa todo el día con energía, no la estira ni estima, procrastinar, pasa tiempos. todos con adrenalina, excepto el fuego, cocina lento, le asusta quemar cualquier cosa que esté adentro, sea excusa para disfrutar, Tina, please, sonrisas en tu apartamento, que son las 5 y están todos durmiendo, le dijo Román y por dentro, sintió el miedo de que va rápido y poco atento, no siento durmiendo, siento, sé que te tengo muerto y no hay tus zapatos como argumento que me por mí por me escuchan Dos dos de por medio Ella sabe cómo bajar el nervio, hermana del medio Y si discuten sirve licor de rosa tan remedio Toma dos y la memoria perdio. Colosinas y wows, limusina patos sin bocina Hago un paseo de hermanas con la vecina Tina no necesita fendos ni pa' dormir cortinas, ni nicotina Tina mi vecina cóctel, vive al corte, por ver, case, no tiene compa, ella no se asusta ni ve, ni busca por qué, es latina al por qué y asusta a hombres. Tina mi vecina cóctel, vive al corte, por ver, case, no tiene compa,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 el campo tiene un criadero. Cuántos gatos tengo por y patos muertos entre tanto atún y balanceado. Bueno, guata, zapatos y patas de carpintero. Come platos exóticos para las fiestas y todo enero. Regala muestras, amante de lo rústico de las recetas. Cocina suelta, tomando absente y se va de p pa pa Mover el boom boom, mi pam zoom zoom. No quieres un ni tiktok, no señora. Se viste de azul y llega hora y hasta la aurora. Desde hasta abajo, eso la cura. Nada la pura. Dura esta altura y sucia como una mora juró ser escultura y morirse entera porque en la pera con culpas envejece y sin edad siempre rejuvenecerá